¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Empezamos el segundo día de la Escuela de Verano con la ponencia de Ichi Guerra, que es activista anticapacitista, es educadora social y recientemente ha terminado también un máster en Educación para la Justicia Social. Eh, desde 2018, además, dedica gran parte de su militancia a investigar, a escribir y también a dar charlas sobre el capacitismo y la relación que tiene con el anarquismo y la teoría queer. Ha escrito un fanzine que es muy guay, que yo os lo recomiendo. Está en internet, es de libre acceso, os lo podéis descargar en un PDF, que se llama Lucha contra el Capacitismo, Anarquismo y Capacitismo, que también está publicado en la editorial Imperdible. Así que muchísimas gracias, Echi, por acompañarnos, y por estar aquí. Y pues todo tuyo, te lo dejo todo para ti. Gracias, oh, gracias por contar conmigo, y bueno, buenos días. Eh, pues eso, voy a hablar un poco de capacitismo. Eh, lo que quiero hacer es hacer un abordaje como desde lo más básico y por eso como que he decidido hablar primero de qué entendemos por cuerpo o qué entiendo yo por cuerpo, siguiendo como distintas teorías como desde Judith Butler, Elvira Burgos Díaz y así eh, para luego ver como qué entendemos por discapacidad, qué modelos existen y cómo se relacionan con eh, los activismos actuales eh, ver eh, ¿Qué, qué capacidades como hay de resistencia ¿no? desde esta objeción de los cuerpos eh, y cómo eh, contestar al capitalismo desde, desde los márgenes. Eh, antes de empezar, quiero hacer como pequeños apuntes de qué entendemos por discapacidad, eh, por norma. Eh, y por capacitismo, porque es verdad que sí que voy a hablar de, de qué entendemos por discapacidad, pero primero voy a hablar de cuerpos, entonces creo que eh, para poder entender mejor la parte de cuerpos, eh, hacer como pequeños apuntes de eh, que desde dónde yo hablo para... Eh, eh, ¿no? para como centrar la, la charla eh, es importante y también pues eh, hablar de qué es la norma me parece importante porque va a aparecer eh, a lo largo de, de toda la charla. Eh, la discapacidad se puede entender desde distintos modelos, yo lo eh, entiendo desde la idea de constructo social eh, y no solo eso, sino como una ruptura de la norma, no, no es algo que eh, venga dado por naturaleza, sino que es algo construido y que responde a cómo nuestros cuerpos eh, rompen con esa idea de productividad de, del propio capitalismo. El capacitismo es el sistema que genera toda esta violencia, no es un sistema político, cultural, económico y social que eh, marginaliza, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo. Y se relaciona con el capitalismo porque el capitalismo entiende eh, los cuerpos como máquinas, ¿no? como en eh, todo aquel cuerpo que produzca un máximo beneficio a través de eh, o su capital erótico o su... Eh, Trabajo eh, manual no, eh, o laboral en general, eh, será como tendrá un, una calidad de vida digna y todo aquel eh, cuerpo que no sea capaz de cumplir estos estándares eh, será marginalizado y será leído como, como discapacitado. Y por último quería leer como eh, una cita de, de Laura Moya, que es una investigadora discapacitada de Zaragoza, que si no la conocéis os la recomiendo un montón, que habla de, de lo que entiende ella por, por norma, también enfocada un poco a la educación. Y dice que la, eh, la norma es un modo de unificación, de reabsorción de una diferencia y toda existencia que no, que no se ajuste a la misma. Es excluida en tanto que el ajuste a la misma supone la falta de la eliminación de la diferencia y la entrada en la uniformidad. A su vez, la norma que se ordena instituido rechaza a todo orden posible y, así, toda normalidad implica el rechazo de cuanta diferencia puede instaurarse como alternativa. De esta manera, la normalización siempre remite a un otro excluido, generando tras la norma, a la desviación peligrosa de las exigencias uniformadas. Implica un ejercicio de poder que tiene por objetivo garantizar su perpetuación. Eh, bueno, todas estas frases que voy a ir leyendo, citas literales, están en el link que hay en mi perfil de Instagram, donde tengo recogida toda eh, la bibliografía que tengo sobre capacitismo. Eh, y nada, mi Instagram es Ichiguerra, por si queréis la bibliografía. Y eso, eh, voy a darle a que entendemos por cuerpo... Y Judith Butler y siguiendo Elvira Burgos Díaz que Elvira Burgos Díaz también os la recomiendo que es investigadora en Zaragoza también eh, y habla sobre cuerpos entienden el cuerpo como un territorio político y cuestionan y problematizan todas aquellas categorías que, que se han entendido como naturales ¿no? o sea lo que buscan es desna desnaturalizarlas y poner el foco en cómo se han construido a nivel tanto histórico tanto histórico como político como culturalmente y además se centran en aquellas corporalidades que han sido señaladas y entendidas como incoherentes y las que se han encasillado al final como, como esa otredad. Los cuerpos al final están sujetos como a una construcción biopolítica que, se, que les somete a lógicas de poder y de herramientas y tecnologías que lo que hacen es disciplinarlos e intentar eh, como cuadrarlos a esta norma capitalista, ¿no? que lo que al final quieren es crear cuerpos que sean bellos, dóciles, útiles para el propio capitalismo y eh, Además, en concreto, cuando hablamos de, de capacitismo es importante enfocarnos en cómo se entienden desde la idea de, de salud ¿no? y de que se busca crear cuerpos siempre sanos y todo aquel cuerpo que rompa con esta norma será leído como insano, como aberrante eh, y se intentará asimilar a esta norma para poder ser funcional y para poder eh, ser eficaz para, para el propio sistema. Eh, lo, hay distintas como herramientas para normalizar estos cuerpos, eh, bueno, nuestros cuerpos, eh, y una de ellas, que hablaré como en, en más profundidad de, en, en siguientes apartados, es la medicina, ¿no? el cómo, eh, desde la medicina como ciencia, se busca crear una norma que no es real, porque se asume el cuerpo como natural cuando realmente es una, un constructo social, eh, y se impone esta idea de salud tratando de legitimar cuerpos que jamás serán legitimados ¿no? Y como creando ese deseo eh, que de un cuerpo legítimo que desde los márgenes jamás serán legitimados. Es decir, eh, cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, se intenta a través de la fisioterapia, por ejemplo en mi caso, eh, hacer que nuestros cuerpos sean eh, se ajusten a una norma, ¿no? por ejemplo, pues a mí que yo intente dejar de, de ser coja ¿no? o que la fisioterapia intente que yo deje de ser coja, pero jamás dejaré de ser coja porque... Eh, el ser coja hasta en mí y por mucho que yo tenga el able passing, que es como esa idea de que eh, no se me lea como, como discapacitada, igual similar al cis passing, sí, que igual es más conocido, eh, y todo esto a través de violencias que son como bastante tochas, eh, que lo único que intentan es hacer de nuestros cuerpos, cuerpos funcionales al propio sistema capitalista, pero jamás sean cuerpos legitimados porque siempre serán discapacitados a pesar de que se intenten eh, asimilar a esta norma. ¿no? Lo que dice Elvira Burgos Díaz es que el cuerpo no nace, eh, sino que deviene performativamente y es en este cuerpo performativo que eh, o sea, al final no nos pertenece, ¿no? sino que está performando continuamente y es en él donde emerge y se mantiene la relación con, con la propia norma. Y al final, pues eso, son normas que lo que buscan es controlar y dominar nuestros cuerpos para eh, poder perpetuar todas esas estrategias capitalistas y toda la violencia capitalista y todo el, el poder estatal. Y es que además es en el cuerpo donde se inscriben todas estas desigualdades sociales. no Al final pues el, el ser disca, ¿no? toda la violencia que sufrimos a lo largo de nuestra vida se inscribe en nuestro propio cuerpo, genera traumas y genera orgullo eh, y al final conforman nuestros cuerpos como depositarios y catalizadores de violencia y hacen que eh, se vea la discapacidad o cualquier otra presión únicamente desde esta idea de catalización y eh, depositarios de, de violencia y que no den la oportunidad o la capacidad a las personas de vivir sus cuerpos desde el orgullo o desde la propia neutralidad ¿no? o sea, es imposible vivir un cuerpo discapacitado en una sociedad capacitista como un cuerpo neutro porque en mi caso por ejemplo el estar eh, desde los dos años hasta los 18-19 yendo a fisioterapia y que lean mi cuerpo como una cuestión negativa ¿no? o sea, literalmente decían que el lado derecho de mi cuerpo era el lado malo hacen que la única forma que tengamos de percibir nuestros cuerpos sea desde esta violencia y desde, desde esta negatividad. ¿no? Al final eh, no, no se da una posibilidad de, de orgullo o de simplemente eh, poder ver nuestros cuerpos como una cuestión neutra. También es, por, esto, por todo esto es importante como concebir los cuerpos más allá de la naturalidad, ¿no? que no existe esta idea natural, sino que a través de toda la socialización, de los medios de comunicación, de la escuela, eh, de, de la propia familia nuclear, eh, se construyen los cuerpos y es imposible leerlos desde, desde lo natural, como nos, hace, nos hacen creer a veces. ¿no? Eh, dentro de este tema hay bastantes referentes y a mí me gustan sobre todo Garland Thompson y Ferreira, que Ferreira además está en la complu, eh, porque hablan también no solo desde la idea de cuerpos como lo hacen Elvira y, y Judith, bueno, Judith Butler, eh, sino que lo interseccionan desde la vivencia de, de la propia discapacidad. Vale, ¿Y qué entendemos por discapacidad? Eh, como he dicho antes, la discapacidad se suele entender desde un modelo médico, o sea, hay distintos modelos, eh, y el modelo médico lo que hace es leer la discapacidad como una enfermedad, ¿no? como una cuestión individual que hay que superar y que hay que curarse para poder habitar el propio cuerpo y poder, poder habitar en, en la sociedad. Eh, ante este modelo surgen varios, me voy a centrar en dos específicos porque creo que son los más importantes y los que nos ayudan como a entender la cuestión de, eh, actual del activismo y como los, las distintas discusiones o debates que hay dentro del activismo en el Estado español, que son el modelo social y el modelo radical. Eh, sobre todo surgen en Estados Unidos, de hecho la foto que hay aquí es de de una manifestación de un colectivo disca en, en Estados Unidos que parece que el anticapacitismo es un, una lucha nueva, pero en realidad lleva desde 1960-70, que eso por ejemplo en Estados Unidos, y luego el señor que está aquí es eh, Brad Lomax, que participó en, en los encierros del 504 sitting no sé si conocéis... ...como esas proclamas... ...pero bueno, fueron en Estados Unidos también... <ríe> ...y como que se encerraron en instituciones del gobierno... ...para reclamar que se llevase a cabo esta ley... ...y es, hay un documental en Netflix que se llama Crip Camp, ...que habla como de todo esta, este sufrimiento de los activismos... ...y además mola porque eh, habla por un lado del ocio... ...y el derecho al ocio de las personas discapacitadas... ...pero además de todas las relaciones que se creaban en, ...en los activismos anticapacitistas que por ejemplo... Eh, ...tuvieron mucho contacto con eh, Panteras Negras... ...porque Brad Lomax eh, participaba en ellas... Vale, eh, y volviendo a los modelos, eh, el modelo social eh, lo que hace es contestar directamente al modelo médico y decir que la discapacidad no tiene nada que ver con, con una enfermedad, sino que es un constructo social y que surge de la relación de los cuerpos discapacitados con un, un entorno eh, inaccesible. Y es el primer modelo que propone ¿no? esta idea de eh, discapacidad como constructo social. Eh, y lo que hace es hablar de, por un lado, el impedimento, No separa la discapacidad en impedimento y discapacidad, entendiendo eh, la discapa o sea, el impedimento como la cuestión natural o biológica eh, y la idea de discapacidad como el constructo social. Al igual que, que ha ocurrido eh, con la separación entre sexo y género, ¿no? que el sexo se lee como una supuesta cuestión natural y el género como una cuestión eh, social o cultural. Y ante esto responde el modelo crítico radical que dice que esta división es totalmente artificial, que ambas cuestiones, tanto el impedimento como la discapacidad, son cuestiones o sea, culturales, porque eh, lo que ocurre es que existe una norma... ...que nos impone una forma, un modelo de, de cuerpos... ...que las personas discapacitadas lo que hacen es desbordarla y romperla... Eh, ...y ocurre como muy parecido con toda la teoría queer... ...de cómo se dice que el sexo y el género ambas son cuestiones eh, culturales... ...y por eso eh, como dentro de los activismos y desde las teorías queer... ...hay muchas relaciones con, con las teorías queer... ...y este modelo, el modelo radical, resulta interesante porque lee la discapacidad ya no solo como un constructo social, sino también como una cuestión política y como una ruptura con esta norma. Entonces, no buscará eh, accesibilizar la sociedad como era lo que quería el modelo social, sino que buscará cuestionar la propia norma y romperla. Y Keifer, que es eh, también activista anticapacitista e investigadora, eh, lo que plantea es que la afirmación de una división tajante entre deficiencia y discapacidad no reconoce que tanto la discapacidad como eh, la deficiencia son sociales. El simple hecho de intentar determinar lo que constituye la, la deficiencia, o sea, deficiencia o impedimento, o sea, es que viene todo el inglés y depende de cómo se traduzca. Pone de manifiesto que la deficiencia no existe al margen de los significados y entendimientos sociales. Y eh, es interesante porque también eh, pone de manifiesto la importancia de la interseccionalidad a la hora de hablar de discapacidad y eh, además plantea el cómo eh, la discapacidad eh, eh, al ser un constructo social, varía tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, que no es lo mismo ser disca en el Estado español en el siglo XXI, eh, tan, eh, o en el estado, o sea, en Argentina en el siglo XXI, eh, o en el Estado español en el siglo XXI, y ...en el Estado español en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la idea de discapacidad eh, varía según el contexto y, y el modelo de, de sistema en el que se esté viviendo. Esto eh, para mí es importante porque lo que nos permite es crear una genealogía entre las distintas opresiones. ¿Por qué? Porque todas han sido leídas en algún momento... ...como eh, discapacidades, por ejemplo, si hablamos de mujeres, eh, han sido leídas como histéricas... ...o la, eh, las personas trans están dentro de, del DSM, ¿no? de, con la idea de disforia, ...las personas homosexuales han estado también leídas desde esta idea de enfermedad hasta cenada también, también... ¿no? ...entonces como que nos permite crear una genealogía y ver cómo las luchas... Eh, ...estaban más relacionadas de lo que ahora creemos y cómo también las luchas por la despatología han dejado atrás muchas veces a las personas discapacitadas es decir como la lucha por la despatologización de las personas homosexuales y su salida de los psiquiátricos eh, ha dejado atrás a todas las personas locas que estaban encerradas dentro de los psiquiátricos ¿no? o sea, al final eh, la discapacidad pese a ser leída desde modelos teóricos como un constructo social a nivel activismo eh, ...ha costado mucho o está costando mucho... ...el romper con esta idea de, de patologización... ...y bueno hay como una frase de... ...no sé cómo pronunciarlo... Widerschag, por ejemplo, eh, que dice que la discapacidad no es un punto de tragedia individual o social, sino una parte natural y necesaria de la diversidad humana. La tragedia de la discapacidad no son nuestras mentes y cuerpos, sino la opresión, la exclusión y, margina y marginalización. ¿No? O sea, al final es importante el entender la discapacidad como un sistema de opresiones, ¿no? o sea, como eh, las personas no discapacitadas tienen el poder frente a las personas discapacitadas y que, que no tiene nada que ver con esta idea de enfermedad, sino el cómo se ha construido el sistema. O sea el que entendamos que la no discapacidad es una cuestión natural, no es la norma, responde a todo esto. Y el que no tengamos una palabra para norma, para nombrar la no discapacidad, no, o sea, eh, por ejemplo, cuando hablamos de género podemos nombrar ¿no? hombres, mujeres, personas no binarias pero cuando hablamos de discapacidad, al considerar, o sea, al ser vista desde la idea de salud, eh, lo no discapacitado es lo sano, entonces no se, no se busca esa norma, ¿no? simplemente eh, se marca aquellos cuerpos que, que se leen como treedad. Y por último, Garland Thompson, que de verdad os recomiendo muchísimo leerla porque es súper potente, eh, relaciona la, discap la discapacidad con la feminidad y lo que dice es que la discapacidad como la feminidad no es un estado natural de inferioridad corporal, de insuficiencia, de exceso o de, o de golpe de mala suerte. Más bien, la discapacidad es una narrativa del cuerpo fabricada culturalmente similar a lo que entendemos como las ficciones de raza y género. El sistema de discapacidad y capacidad ...produce sujetos diferenciados y marcando los cuerpos, ¿no? Al final todo aquel cuerpo que rompa con esta lógica capitalista será marcado, será señalado y será leído como, como otredad. En esta línea hay un libro que se llama Cuerpos marcados, que no solo habla de, de discapacidad, pero o sea, habla también de eh, teoría queer, de eh, la lucha trans y así, pero mola un montón porque nos permite entender ¿no? El, cómo nuestros cuerpos están siendo señalados y leídos desde la otredad eh, simplemente por desbordar o romper con, con esta norma. Y también hablan eh, de lo que hablaremos al final, de, de las posibilidades de subversión que hay dentro de, de estos márgenes. Vale, eh, le llamo a este apartado como cuerpos abyectos, cuerpos que desbordan la norma, como forma ¿no? de unir toda esta idea que he hablado de qué entendemos por cuerpos y eh, la propiedad de discapacidad, porque es como... Importante, o por lo menos para mí me resulta importante ver el cómo se ha creado esa línea que diferencia lo normal de lo anormal, ¿no? de cómo esta línea eh, lo que hace es homogeneizar y jerarquizar las, las vivencias y al final excluir y marginalizar a toda experiencia de, de otredad. ¿no? El cómo se nos cataloga como otres simplemente por el romper una norma. Y al final lo que se haría, bueno, y lo que se hace es catalogar a, to a todas las personas. ...que rompen con esta norma y, se y están marginalizadas... ...como impuras, contaminadas, abyectas, ininteligibles... ...y por otro lado enfermas, ¿no? El final eh, lo que nos permite es comprobar... ...de qué manera el romper con la norma... ...está haciendo que se nos esté leyendo desde la enfermedad... ¿no? ...y como toda esta idea de enfermedad... ...lo que hace es simplemente justificar toda la violencia... ...por qué... ...tanto con las personas homosexuales, personas trans, etc... Eh, ...lo que se ha hecho es justificar toda la violencia que se ejerce... ...toda la opresión con la idea de medicalización... ¿no? ...porque si la ciencia, como es entendida como una cuestión objetiva... Eh, ...dice que estas personas eh, son enfermas... Eh, ...toda la violencia que se está ejerciendo sobre, sobre ellas... ...está justificada porque la medicina lo dice... ...porque la medicina está diciendo que... Eh, ...llevar a personas discas o peques discas al fisioterapeuta es necesario... ...porque es necesario que eh, se ajusten a esta norma... ...no porque es eh, una cuestión médica y no una cuestión cultural. Y es que eh, toda esta normalización médica y esta, lo que produce es una regularización... ...y control de, de los cuerpos simplemente para tener el control... ...y e, encasillarlos dentro de, de esta idea de cuerpos buenos, dóciles y sometidos al, al Estado... Todo ello comienza con la industrialización, porque lo que se quiere hacer, eh, o sea, en concreto con los cuerpos discapacitados, es que sea, ese crear cuerpos que sean efectivos, que sean productivos y que eh, al final pues, sostengan toda esta estructura económica. ¿no? Y mm, se asemeja eh, la idea de salud con la idea de capacidad eh, o de producción. Y por otro lado, como con el avance del capitalismo, con un capitalismo de consumo donde lo que prima es la producción de consumidores, lo que se hace es asemejar toda aquella, toda aquella idea de salud con eh, el éxito social ¿no? y con eh, todo, o sea, todo lo estético. Entonces, si por un lado en la industrialización lo que teníamos es eh, la medicina sometiéndolo a los cuerpos... Eh, eh, ...en concreto eh, a los cuerpos discas... Eh, ...cuando hablamos de capitalismo de consumo... ...tenemos por un lado la medicina que somete a los cuerpos, pero también toda la idea de medicina estética que somete a los cuerpos para eh, asemejarlos a esa norma de estética. O sea, en, como ejemplos concretos, a mí eh, con dos, tres, cuatro años lo que querían hacer era, porque yo tengo una miparesia que hace que bueno, se acoja y no pueda plantar bien, bien el pie derecho, eh, y lo que querían era hacerme una incisión en el eh, talón de Aquiles del pie derecho para que yo perdiese el control de, del pie, o sea, yo no pudiese moverlo, pero con el efecto de la gravedad eh, andase de forma normativa ¿no? y de forma más estética. Al final son eh, in, eh, como eh, incisiones o procedimientos que hacen sobre los cuerpos Simplemente, o sea, no porque sean necesarios, simplemente porque eh, entran dentro de la norma y son formas de controlarlos. O sea, que yo no pueda tener el control sobre mi cuerpo y lo tenga el Estado porque decide eh, que mi cuerpo no es normativo, es una forma ¿no? de, de configurar esta otra edad y de perpetuar todo, todo este poder que que quiere ejercer y que tiene sobre, sobre nosotros, ¿no? Y al final es como seguir con esta idea de legitimar cuerpos que jamás serán leídos como, como legítimos. Y también lo que se produce es un borrado continuo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque si as intentamos asemejar a la no disca a todo el mundo, eh, lo que tenemos es un, un, gran, como un gran número de personas que no se les dé como discas, pero están eh, también como en esa... En ese limbo de, no sé si considerarme como disca, no sé si considerarme como no disca, porque es una idea muy ambigua, porque si, se sigue leyendo la discapacidad desde lo médico, pese a que estemos dentro de, de los activismos, y eh, también lo que hacen es quitarnos a referentes, ya no solo desde estos procedimientos médicos, sino también el borrado histórico que hay de, de la discapacidad, porque... Como se entiende que las personas discapacitadas supuestamente no pueden tener poder, porque cómo va a hacer algo una persona discapacitada, ¿no? cómo va a poder ocupar cargos de poder alguien que supuestamente no puede producir, eh, pues eh, no se nos muestra o se nos borra la idea de discapacidad. Por ejemplo, Frida Kahlo, se habla de ella como bisexual, eh, pintora, eh, comunista, pero pocas veces se habla desde esta idea de discapacidad, porque se cree que si se habla desde la discapacidad va a perder como toda esta importancia que tiene o esta, eh, este impacto que tiene a nivel eh, cultural. Pero ¿qué pasa? Que toda su obra está eh, completamente atravesada por, por la discapacidad, o incluso Marsha P. Johnson, que sí se habla como activista trans transracializada, eh, eh, que inició los eh, disturbios en Stonewall, pero también era la disca, y es que toda su eh, militancia y todo su activismo eh, iba en relación a, a todo esto. Y bueno, siguiendo como con, con todo este tema de la medicalización, eh, Foucault lo que plantea es cómo eh, a partir del siglo XVIII... Eh, la medicina ocupa un gran campo, eh, o sea, ocupa el campo de la discapacidad eh, y lo que se hace es sustituir, como todas estas leyes divinas, por la medicina. ¿no? O sea, al final ya no somos un pecado, sino eh, somos enfermes, entonces lo que hay que hacer es normalizarnos y para ello institucionalizarnos. Y es cuando empiezan como todas estas ideas de, de residencias, de asilos, de encierro de, de la propia discapacidad. Eh, porque somos consideradas las personas discapacitadas como excedentes de, de, de la sociedad. ¿no? Al final lo único que estamos haciendo es generar un gasto mayor al, al propio Estado y por eso se crean como una serie de dispositivos que lo que buscan es aislarnos, normalizarnos y disciplinarnos. Eh, ...y tienen un papel crucial como a la hora de diagnosticar toda esta desviación eh, de la propia norma... ...y convertir la propia idea de salud en, en norma. Eh, esto me parece importante también porque eh, cuando hablamos de eh, movimientos anticarcelarios... ...hablamos de cárceles, hablamos de centros de menores... ...pero pocas veces hablamos de cómo las residencias... ...y los psiquiátricos también actúan como, como cárceles... ¿no? ...y ya no solo como a nivel teórico de cómo las, las podamos leer... ...sino que las propias personas que están dentro las nombran como tal y hablan de ellas como cárceles con barrotes de oro eh, hay un libro que se llama cojos y precarias de la editorial de traficantes de sueños que recoge como varios testimonios de personas discapacitadas y uno de ellos es de una persona que es bueno de dos personas una que estuvo entre una residencia y consiguió salir y otro de una persona que está en una residencia y sigue en ella y hablan de cómo toda la medicalización que ...que sufren eh, y a la que se ven sometidas... Eh, ...y la sobremedicalización... Eh, ...lo que hacen es anular a la persona... ¿no? ...y tomar todo el control sobre... ...sobre sus propios cuerpos... ...y lo que se hace al final es desde la medicina... Con, eh, ...colonizar la experiencia... ...y adjudicar... Eh, la, ...como todas eh, esas sanciones morales que... ...que existen a, a las desviaciones... ...y se... Eh, ...se convierten los cuerpos en mercancías... ...y esto es eh, relevante y eh, a mí me resulta curioso... ...porque al final lo que se hace es intentar... ...como sacar beneficio económico de los cuerpos... ...de cualquier forma... Eh, si no son productivos por ellos mismos, se crean eh, mecanismos que, que los conviertan en productivos. ¿Cómo? Pues eso, creando eh, todos los entramados médicos, farmacéuticos, residencias privadas, que lo que hacen es aprovecharse de toda esta normalización y medicalización de los cuerpos para sacar beneficio económico de, de aquellos cuerpos que, que rompen con, con la norma, ¿no? aquellos cuerpos que son leídos como abyectos, como inteligibles, como monstruosos... Eh, y aprovecharse ¿no? de, de cómo eh, todo este modelo médico nos lee como, como desviades y como enfermes para poder eh, sacar beneficio económico. Eh, y en cuanto a la idea de, de abyección ¿no? y de cómo se nos lee desde la propia otredad, Cristeva lo que hace es hablar de cómo la abyección no es tanto la, la ausencia de limpieza o de salud, lo que nos vuelve abyectes, sino eh, aquello que per, perturba una identidad, un sistema y un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares y las reglas, la complicidad, lo ambiguo y lo mixto. ¿no? Al final, eh, la discapacidad lo que hace es romper con todos aquellos límites de, del sistema. O sea, si se asume que los cuerpos existen, ...por y para el trabajo, porque vivimos para trabajar... ...y las personas discapacitadas rompen con esta idea... ...al final estamos destruyendo todos los límites de, del capitalismo... ...y esto también... Eh, ...asusta al capitalismo, ¿no? porque eh, está habiendo una, una resistencia dentro de, de los cuerpos... ...y también por eso la necesidad del propio capitalismo en eh, controlarnos, en medicalizarnos... ...y en normalizarnos, porque eh, lo que está evitando es como esa subversión del, del propio sistema y con esto uno, como al final, como a esa capacidad de, de subversión que hay en, en nuestros cuerpos, y es que es justo como esta idea que existe, eh, ¿no? De... de que es, o sea, de subversión... o sea, perdón, vuelvo. Eh, como el estar en los márgenes lo que nos permite es cuestionar directamente la norma, ¿no? Y el decir... Vale, si el capitalismo quiere que estemos, o sea, que seamos productives, ya no solo las personas discas, sino en general, eh, y nosotros estamos oponiendo una resistencia a esto, simplemente por cómo se ha construido la propiedad de cuerpos, existe ahí una, una idea de, de ruptura de, de la propia norma y de resistencia al propio sistema capitalista. Eh, yo en concreto eh, lo que hago es, o lo que me gusta hacer es pensar eh, la resistencia desde el propio margen y no eh, luchar por la inclusión, que igual también es eh, contradictorio con lo que se lleva eh, hablando desde la discapacidad eh, todos estos años. ¿Por qué? Porque considero que la inclusión supone enraizarse aún más en el propio sistema, porque no se cuestiona el sistema ni se destruye la norma, sino que se adapta y se nos obliga a nosotros como personas discas a introducirnos en un entorno que no nos quiere. O sea, cuando hablamos de plena inclusión, que es una organización eh, de personas discas, o de qué hace la educación social con las personas discapacitadas, simplemente es el seguir reproduciendo la idea de las personas tienen que trabajar. y existe, o sea, La intervención con las personas discapacitadas es eh, la inclusión sociolaboral. Y es como, igual no tenemos que adaptar las personas al sistema y hacer que trabajen, sino el cuestionar el propio sistema y el destruir el propio sistema. Que evidentemente en una sociedad capitalista necesitamos el trabajo para poder sobrevivir. Y, y al final, bueno, es lo de siempre, de que la educación social simplemente lo que hace es poner parches. Pero eh, lo que hace es limitarnos en este cuestionamiento, en este eh, acabar con el, con el propio sistema, porque lo único que estamos haciendo es perpetuar la norma y el no cuestionarla, ni, ni ver de dónde viene, ni ver lo que, lo que supone y lo que está perpetuando. Eh, y además los discursos que vienen desde la inclusión son muy paternalistas y eh, no quieren... Un, una autonomía o no quieren un, destruir la norma, sino un... Bueno, pues vamos a seguir con el capitalismo, que todo es bueno, todo es color de rosas eh, y vamos a hacer que las personas discapacitadas participen en, en la sociedad. Pero también, ¿a qué costa participamos? no o sea ¿A costa de qué? O sea, de someternos a violencias capacitistas eh, constantemente. Yo que sé, propia Universidad Complutense. Sí, inclusión. Eh, hacemos que las personas discapacitadas... Eh, Paguen menos en, en las matrículas y que tengan un cupo de como eh, para o sea, de plazas a la hora de, de entrar a las carreras. Pero si luego sus edificios no son accesibles, si... Eh, los profesores siguen como reproduciendo violencias capacitistas. Sí, en educación social se sigue, se sigue creyendo que la discapacidad es una enfermedad y que existe una optativa que es, eh, in, eh, ¿cómo es? Eh, necesidades especiales. Eh, ...el profesor no tiene ni idea de los modelos que existen de discapacidad... ...y lo único que dice es que la discapacidad es una enfermedad... No, ...al final como que de nada sirve estos discursos buenistas de inclusión... ...si no eh, como cuestionamos directamente al sistema que, que está creando la discapacidad... ...y que está creando la propia norma y la propia violencia... Eh, y, ...y además como en realidad tiene sentido... Porque el reconocer la discapacidad da mucho miedo, ya no solo eh, al propio sistema capitalista, sino en general a la sociedad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todo el mundo es vulnerable, que nos, nos está poniendo un espejo enfrente y nos está diciendo toda esta idea del capitalismo, de que somos fuertes, valientes, independientes y que podemos hacerlo todo por nosotros mismos es irreal y que esa idea de necesidades especiales, es inexistente, porque son necesidades que por un lado no son contempladas y por otro son necesidades que no cumplen con el sistema capitalista. Porque, eh, Por ejemplo, que a un EP que eh, se le dé de, de comer está bien visto, pero que a un adulte se le dé de, de comer está mal visto ¿no? y se considera necesidad especial. ¿Por qué no sostiene el, el sistema capitalista que a una persona adulta se la dé de comer? Porque se asume que esa persona eh, no va a producir ningún tipo de beneficio o si lo produce es como por todo este entramado médico y de mm, asistencia personal, residencias y así que, que se ha creado alrededor de, de, de la idea de discapacidad. ¿no? Al final como que eh, se asume que, que existen esta, estas necesidades especiales cuando realmente... Eh, son necesidades propias de, de esta diversidad humana, que a mí no me gusta como hablar de diversidad, porque creo que se pierde esta idea de, de opresión que existe cuando hablamos de, de disca, pero es real que nadie es autosuficiente, que necesitamos al panadero cuando vamos a comprar el pan o a la profe cuando vamos al cole, ¿no? y que, que el apoyo mutuo es lo que nos sostiene en nuestro día a día, eh, seamos discas o no lo seamos. Y además, eh, bueno, siguiendo con Laura Moya, que también habla de como toda esta capacidad de resistencia y ahondando en, en el potencial que existe dentro de, de la educación, lo que, hablo, lo que propone es que es en el cuerpo como lugar de resistencia en el que tienen lugar las relaciones de poder, pero también desde el que se afirma la subjetividad. Cabe, por tanto, recuperar la subjetividad, las experiencias, etcétera y para ello desarrollar pedagogías de las experiencias, en las que dichas experiencias no sean etiquetadas, eh, en las que el cuerpo deje de ser una abstracción y sea, el propio, y, si, y sea propio y singular, en la que la vida humana sea más vivida que interpretada. Eh, por ejemplo, también la teoría o sea las pedagogías queer, que no sé si las conocéis, como también van muy, muy en ello, o sea, las pedagogías queer lo que intentan es romper con cómo... Eh, eh, se habla desde la educación, siempre desde la idea de heterosexualidad, de, desde la cisnorma, y lo que se hace es reproducir todo el sistema cis -heteropatriarcal a través de, de la educación. Y también eh, eh, Laura Moya lo que plantea es eh, hablar de pedagogías CRIP o pedagogías lisiadas para crear, eh, como no un semejante a las pedagogías queer, que lo que hagan es cuestionar toda esta idea de capacidad hegemónica que no sé si os, cuesta, os suena como la idea de heterosexualidad obligatoria o hegemónica eh, que plantea Judith Butler, que es como esa idea de que se asume que siempre eh, se va a ser heterosexual, ¿no? Esa, a no ser que se demuestre lo contrario. Eh, pues la idea de capacidad obligatoria o hegemónica es eso, ¿no? Que se asume que todas las personas son discap eh, no discapacitadas a no ser que se demuestre lo contrario. Y las pedagogías CRIP lo que vienen a, es a cuestionar todo esto, ¿no? Y al, ...en ver cómo la educación está perpetuando toda esta idea de... ...o sea, todo este capacitismo, ¿no? ya sea por no mostrarnos referentes... ...por cómo la educación física, por ejemplo, está planteada... ¿no? ...cómo se aparta a las personas discapacitadas... ...porque se entiende que no forman parte de esa idea de educación física... ...en vez de crear una eh, asignatura que, eh, en la que todas las personas puedan, puedan participar... Eh, ¿no? O sea, como que la educación eh, al final sirve para crear futuros trabajadores, pero como las personas discapacitadas nunca son leídas como futuros trabajadores, nunca forman parte de, de esta idea de educación. ¿no? Al final eh, se crea la educación especial para... Eh, dar respuesta a esto y como fruto de el ver la educación como eh, fábrica de, de futuros trabajadores y la pedagogía CRIP o iniciada viene a cuestionar como esta división y también cómo entender y ver qué produce eh, la marginalización de, de las personas discapacitadas en, en, de, de la propia idea de, de educación, ¿no? o sea, hay un estudio en Estados Unidos que habla de cómo la ...falta de educación de personas discapacitadas... ...o la educación bastante pobre o de mala calidad... ...que se le da a las personas discapacitadas... Conlleva posteriormente eh, un mayor número de encarcelamientos de, de personas jóvenes discapacitadas. Porque al final, si lo que estamos haciendo es encarcelar a las personas, eh, o sea, encarcelar y criminalizar la pobreza, si las personas discapacitadas no acceden a, a una formación de calidad eh, y no se les introduce en este mercado laboral, aunque queramos destruirlo, eh, al final lo que acaban es siendo criminalizadas por, por ser pobres. Eh, también, eh, tanto las pedagogías lisiadas como la propiedad de subversión a la norma y eh, resistencia de los, desde los márgenes, lo que nos permite es cuestionar toda esta idea de naturaleza humana y eh, al propio neoliberalismo. ¿no? El Ruffini, por ejemplo, dice que el neoliberalismo lo que nos hace es creer a todos que, no, que construimos eh, nuestra subjetividad en, func ah, perdón, en función a un influjo, que somos individuos únicos radicalmente solos, arrojados a este mundo para probar nuestras propias fuerzas y en el camino de demostrar la propia valía. Y lo que viene la discapacidad es a cuestionar todo esto, ¿no? a decir, todas las personas somos interdependientes, nos necesitamos entre nosotros y es esta idea de vulnerabilidad, fragilidad e interdependencia lo que nos hace poder existir y resistir al, al capitalismo. Y o sea, cuando hablamos no solo de discapacidad, ¿no? de niñeces, de vejez, de enfermedad, eh, también hablamos de, de todo esto, ¿no? y eh, todo el adultocentrismo, por ejemplo, que existe responde a cómo eh, los peques no son vistos como eh, futuros trabajadores. Entonces, como no están aportando nada al sistema capitalista, se busca tomar el control sobre, sobre sus cuerpos. Entonces, eh, como asumirnos vulnerables eh, ¿no? y como frágiles, que tenemos fecha de, ca de caducidad, que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y no somos máquinas, lo que nos permite es subvertir todo este sistema. ¿no? Igual también someternos a una violencia muy fuerte que ...por evitar estos márgenes, ¿no? por no eh, habitar la norma... ...pero también la normalización supone una violencia... ¿no? El, ...yo ir de los dos años a los 18-19 al fisioterapeuta... ...no fue un camino de rosas para nada... ¿no? ...el que eh, estuviesen violentándome, tocándome sin, sin consentimiento... ...diciendo que mi cuerpo era, era malo... Eh, ...por toda esta idea de normalización era violento y además eh, lo peligroso de la idea, de, o sea, de la discapacidad en cuanto a estos temas es que se ve como cuestiones individuales, entonces no leemos toda esta violencia como violencia, porque no lo politizamos, entonces creemos que es normal y, y nos cuesta mucho el ponerle palabras y el politizarlo y el decir vale, es que todo este proceso de normalización eh, no era... Eh, algo que mi cuerpo se merecía y respondía a un sistema capitalista y a un sistema eh, capacitista, porque yo estoy desbordando la norma y no se quiere que, que yo desborde la norma. Además, cuando hablamos de, de peques discas, eh, se junta eh, la idea de adultocentrismo con capitalismo, con capacitismo, y lo que estamos haciendo es leer a les peques discas como futuros trabajadores y, simplemente, o sea, y constantemente desde esta idea de futuro y nunca verles como personas en, en el presente, ¿no? Y que, que al final es peligroso y es violento porque no estamos viendo a, a los peques como individualidades, como eh, personas íntegras con capacidad de, de decisión, con capacidad de agencia, simplemente como futuros trabajadores que van a aportar un beneficio económico a la sociedad y si no se interviene sobre sus cuerpos eh, de forma rápida eh, no van a producir este, este beneficio económico y eso al al capitalismo le, le pone un poco en jaque y le desestabiliza un poco. También hablar de, de fragilidad nos permite el reconocer todas estas estructuras que nos están violentando y cómo nos están afectando, tanto eh, desde la disca como desde distintas opresiones. ¿no? En realidad, el hablar de ternura, de fragilidad, de cuidados, no solo eh, como entra dentro de la idea de discapacidad, sino como eh, en todas las... Eh, las opresiones también podríamos estar hablando de cómo resistir de los, de los márgenes y desde eh, la fragilidad nos permite cuestionar al propio sistema. Pero bueno, desde lo disca es como muy clave porque siempre se nos ve como, como frágiles, ¿no? en, eh, como dependientes eh, sin ver de dónde viene toda esta idea de dependencia y de, y de fragilidad que simplemente es como esta ruptura con, con la norma capitalista. Y Vita Hernández lo que plantea cuando habla de fragilidad es que tiene que ver con eh, si, ay, perdón, la fragilidad tiene que ver si con lo que sentimos y encarnamos, eh, pero re, relacionada también con, con toda la estructura del sistema capitalista. Al final la fragilidad de un mundo eh, que es agotador, que no acoge un cuerpo y de una sociedad que no, propio, no proporciona una, un hogar a un cuerpo. Y a mí me gusta también la idea de hogar y de cuerpo como hogar, porque a las personas discapacitadas siempre se nos ha negado esta idea de hogar. ¿no? Al final, eh, si a mí se me está leyendo como mala, como negativa desde que soy peque, el construir un hogar en mi propio cuerpo cuando soy adulta o cuando soy peque incluso, eh, es incompatible con todos los mensajes que, me, que, que estoy recibiendo. Por eso puede resultar subversivo e irrompedor el poder crear un hogar en nuestros propios cuerpos y el concebir nuestros cuerpos desde el orgullo, pero también puede haber momentos en los que construir este hogar sea incompatible con, con el resistir y el vivir. Y TSH, que es activista gorde, lo que plantea es hablar de, de los cuerpos no como hogar, sino ...cuerpos que construyen hogar para, para otras personas... ...que a mí también me gusta... ...porque es como esa idea de, de apoyo mutuo llevado a, a la realidad... no ...el cómo construimos desde las relaciones y desde la amistad... ...hogares que nos permiten resistir y, y subvertir... ...y hacer al final nuestras vivencias un poco más amables... ...dentro de como toda la hostilidad del, del propio sistema capitalista. Eh, y por último, eh, igual... Eh, como suena un poco raro, sobre todo desde la economía, <risa> pero a mí lo que me gusta eh, es hablar de la importancia o de eh, que es el sabernos vagas y maleantes y el apropiarnos de toda esa idea de descanso que siempre se nos ha, eh, se, se nos ha sido negada. ¿no? Como se nos ha visto como eh, vagas, eh, improductivas por el hecho de descansar o el no poder producir, pero. Como este propio des descanso es un cuestionamiento del sistema capitalista, porque estamos diciendo, oye, no nos está interesando eh, toda esta idea de trabajo, que necesitamos parar, y además esto es revolucionario porque no estamos ni produciendo ni consumiendo. Y el habitar el descanso, el habitar las siestas, eh, a mí, pues eso me parece eh, relevante y me parece parte que tiene que ser de, de nuestro activismo, pues, o sea, igual no de decir eh, en vez de hacer una manifestación vamos a echarnos la siesta, que siempre a las siestas con amigues, pero eh, el tenerlo presente, ¿no? el no quemarnos, el decir, bueno, pues es que en cuantas más asambleas y colectivos estemos, eh, más activistas somos, es que el cuidarnos, el respetar nuestros ritmos, el respetar eh, el descanso, también es revolucionario y también forma parte de este activismo, porque también es lo que nos está permitiendo seguir con, con el activismo. Eh, hay un investigador, y, que también es disca, que se llama Robert McRouet, eh, que no sé si le conocéis, tiene un libro que se llama Teoría Crip, que lo acaba de traducir la editorial Caótica, que plantea la idea de tiempo Crip que, o tiempo lisiado, que lo que viene a hacer es como poner eh, el foco en esto, ¿no? En cómo el tiempo ha sido leído siempre desde una idea capitalista, pero eh, el tiempo de los cuerpos no responde a esto, aunque siempre se nos imponga, ¿no? Y el cómo la discapacidad eh, se puede construir desde ahí y construye temporalidades que, que contestan y que confrontan todo el, el sistema capitalista y la necesidad y los ritmos de, del mismo. Y ya como para finalizar, eh, a mí me parece como, eh, no sé, me gusta el hablar de los márgenes como espacios que son habitables, que espacios donde, que podemos fluir, donde podemos fluir, que tenemos que... ...que hacer de, de ellos espacios menos hostiles y, y desde donde poder crear eh, resistencia, ¿no? el eh, ponerle fin a esa normalización constante, ¿no? el eh, tener que aparentar no ser disca para ser eh, validades... Eh, ¿no? el poder habitar nuestros propios cuerpos sea como sean ¿no? el no intentar dejar de ser coja para poder habitar el sistema capitalista es revolucionario eh, complicado también eh, violento a veces también ¿no? pero creo que al final el, el defender nuestra, nuestra alegría y el organizar la rabia desde los propios márgenes eh, es, es subvertido y nos permite romper verdaderamente con, con el sistema y... Y eso, no sé si tenéis como alguna duda, si he hablado muy rápido, si se me han quedado cosas por el tintero, o sea, como en el tintero, eh, eso, cualquier cosilla, yo os contesto. Muchísimas gracias, de verdad, qué interesante, qué potente todo, o sea, tenemos bastante tiempo sí. para ir volviendo sobre conceptos, sobre... Cuestiones que os hayan surgido, alguna inquietud que os haya podido despertar. No sé si alguna vez habréis tenido la oportunidad de escuchar a una persona que con tanta pasión hablar de un tema. O sea, como que, no sé, a mí sí, me, me encanta escucharte siempre, de verdad. O así sea, que gracias. muchísimas gracias otra vez por, por acompañarnos y por la mañana. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera plantear. Um crees que hay ciertos estigmas ya personas que tienen alguna diferencia física o psíquica, como has estado explicando? ¿Cómo se puede solucionar este, este estigma o cómo se puede avanzar a erradicarlo? Hablaste desde el punto de vista de la medicalización. Pero desde el punto de vista legal, también hay ciertos estigma o, o cierta, como que esta persona es así, no se puede, no puede desarrollar ciertas actividades en el ámbito legal. Eh, sé que hace poco se ha reformado también una ley aquí en España eh, y poco más, no sé qué me puedes comentar sobre eso. Vale, sí que hay un estigma y además súper fuerte porque se lee siempre desde la idea de monstruosidad y sobre todo pues como a más te alejes de la norma de, ¿no? de cuerpo hegemónico, hombre cis, -hetero, no discapacitado, eh, hay un mayor estigma, y una mayor violencia y una persecución como muy fuerte, ¿no? o sea las miradas en la calle de las personas por ejemplo que van en silla de ruedas es como clave. Eh, ¿Cómo acabar con él? Complicado, <risa> o sea, yo creo que es importante la representación, no el cómo se nos muestra en los medios de comunicación, cómo se habla de la discapacidad en las escuelas, que se hable de discapacidad en las escuelas, y no solo de discapacidad, sino de capacitismo y anticapacitismo, el no seguir reproduciendo esta idea de, de enfermedad, porque... Al final es lo que, lo que se hace, o sea, cuando se habla de discapacidad en las escuelas, es siempre desde eh, un paternalismo súper fuerte que, que nos sume en esa idea de pasividad completa. O sea, estaba hablando el otro día con mi compi que está currando como haciendo un una guía de accesibilidad, o sea, de discap o sea no discapacidad, como de igualdad o algo así, y la idea, o sea, como los ejercicios que mostraban la idea de discapacidad eran como de, conoces a personas discapacitadas en tu vida. Para peques? es como, igual lo está leyendo un peque disca, no es como, conoces, o has hablado alguna vez, o hay en tu barrio, es como, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué idea le estamos mostrando a, a los sobre sobre la discapacidad? Eh, y creo que es importante el politizar y el, me, o sea, y el hablar desde cuestiones políticas al las peques, el no negarles la, la información. Y también pues, en las carreras no hablar en, educa en educación social sobre estas ideas, ¿no? y politizar la discapacidad también en ámbitos académicos. Y en cuanto al tema de leyes, justo ayer también vi que, que se habían reformado todo el tema de la incapacidad y así. Eh, y sí que es verdad que ahora las personas discas pueden votar, pero creo que... O sea, ...es desde hace como relativamente poco... ...o sea, igual cinco años... Eh, ...se han eh, prohibido eh, eh, las esterilizaciones forzadas pero eh, sigue habiendo como un estigma muy fuerte hacia las personas discapacitadas, sobre todo como a nivel intelectual, que también, eh, que, que entendemos por intelectual, ¿no? Al final son rupturas con la, in, con la norma del de, eh, cociente intelectual, es como si no responde a, a toda esa norma de inteligencia capitalista, pues se marginaliza y se, se le como eso, sé ¿eh? que ya no se puede incapacitar a las personas, es decir, que la incapacitación era que se le quitaban todos los derechos a las personas discas y se, se les pasaban a, a las familias, o sea, no podían abrir una cuenta bancaria, no se podían independizar, eh, todo ello tenía que, que ser eh, como eh, certificado por las personas que fuesen sus tutores. Eh, luego más como a nivel concreto no tengo ni idea de si si se o sea, si hay una marginalización como más bestia que imagino que sí O sea el no poder por ejemplo acceder a becas fpu de investigación eh, porque hay límites o sea, hay plazas para personas discapacitadas, pero un requisito es eh, poder llevar la, la labor investigadora eh, de forma correcta y eh, ser independiente. O algo así pone como la, la, eh, los requisitos, ¿no? O sea, al final como que constantemente se están dando mensajes de igual al nivel legal, las leyes todo bien, que tampoco, pero... Eh, cuidado con las personas discas, porque no están siendo productivas? porque pueden ser una carga para el Estado? ¿Por qué? O sea, la las ayudas a la dependencia, por ejemplo, si existen, se dan, pero tú espérate a que lleguen. O sea, No tengo aquí los datos, pero me suena que en 2018 eh, como que murieron 200.000 personas eh, a expensas de recibir la, la ayuda, habiéndosela concedido. ¿no? Al final también son asesinatos por parte de, del Estado. No sé si te has respondido a la pregunta. Eh, por ejemplo, no sé si seguirá vigente, pero yo sé que el aborto se puede permitir a las 14, eh, si no han pasado 14 semanas, pero en el caso de verse que una persona discapacitada, aún así, pasando las 14 semanas, se puede seguir abortando. Entonces, como, desde esa idea médica, es como merecen menos vivir, cómo se sobrelleva eso y qué organizaciones luchan contra eso, por ejemplo. Eugenesia pura y dura. Sí, además, como que se lee la discapacidad como una enfermedad y como algo que está incluso antes de concebirse o en, durante el embarazo, cuando realmente la discapacidad surge en la interacción con, con el sistema capitalista y capacitista. Eh, y es creo que hasta las 16 semanas. De hecho, hay como eh, muchas como pruebas para ver si tu pequeño va a ser discapacitado o no. Y es como, wow. Eh, Igual es hasta más de 16, ¿eh? no lo sé, eh, hasta las 20, aún peor. <ríe> Pero sí, además que cuando se habla de esto, desde movimientos anticapacitistas, sonamos súper antiabortistas, porque es como, no abortéis fetos discas, eh, cuando realmente la peña antiabortista son quienes quieren abortar la, a los fetos discas. Eh, y sí que hay eh, organizaciones que, que luchan como para que se evite, por, por ejemplo, el CERMI amanecer que es una, un colectivo de Zaragoza de mujeres discas, eh, o el Foro de Vida Independiente, pero a nivel movimientos eh, políticos radicales hay poquito. O sea, el Foro de Vida Independiente es igual como el que más se acerca, porque todo va mucho por asociaciones de familias que lo que, o sea, que hacen, o sea, que es violento, en plan. No no permiten eh, que las personas discas se politicen y además eh, lo que siguen es reproduciendo la idea de discapacidad como como enfermedad, pero sí que hay movimientos como que no están luchando. De hecho, el movimiento anticapacitista en el Estado español va mucho más por lo legal que por movimientos sociales de, de calle. Yo quería preguntarte, en tu opinión personal, hasta qué punto la intervención médica se puede considerar como una acción ...mirada a la normalización y no a la mejora efectiva de la salud de una persona. Buena pregunta. O sea, eh, a nivel teórico siempre es hacia... O sea, entendemos que es hacia la normalización. Luego depende de cómo se haga y de... Eh, ...como las características o las necesidades de la persona... ...puede que sea para la mejora, pero... Eh, ...a nivel médico siempre se tiende hacia la normalización... ...por mucho que sea para supuesta mejora de calidad de vida... ...que estamos entendiendo por calidad de vida... ...no, o sea, eh, por ejemplo, eh, con el tema de... Eh, ...ay, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, el que, el, el, el que puedas elegir cuándo morir... ...ay, ¿cómo se llama? La A la eutanasia, eso que no me salía... Eh, ...es capacitista aunque se hable un poco de esto y sea como un poco contradictorio, pero al final mucha peña disca está eligiendo la eutanasia porque el Estado no se está responsabilizando de, de todas sus necesidades y porque el Estado está generando eh, violencias como muy tochas ¿no? y que el capacitismo está ahí y si tú no tienes dinero para pagar la luz porque eh, las subidas del de, de precio de la luz están siendo como bestiales y tienes que vivir enganchada a la corriente eléctrica porque necesitas un respirador... O sea, al final, pues si no puedes eh, pagarlo, igual eliges la eutanasia porque dices, bueno, prefiero no vivir así. También por todo eh, el entramado capacitista que nos dice que ser discas es algo malo, no, que prefiero morir a vivir en silla de ruedas. Entonces, to todas estas ideas están dentro de las cabezas de los médicos. Eh, y sí, puede ser para una mejora, pero también a costa de qué. O sea, ahí sí... Eh, Está, o sea Que normalmente suele estar relacionado con, con la normalización. Y yo con esto no vengo a decir el, que la peña no se medique, que la peña no vaya al fisio, sino el tener presente por qué se está haciendo. Y luego, cuando se habla de enfermedades crónicas, por ejemplo, evidentemente la medicina es necesaria. Y no digo, pues eso, no, que, o sea, que, que acudir al médico es algo normalizador. Pero sí que está en la mente de, de las personas, o sea, de los médicos, el. Eh, toda esta idea de, de norma y de eh, discapacidad como enfermedad, sobre todo. Sí, yo diría, eh, que ¿por qué se, se dice discapacidad? Porque hay como un montón de términos, eh, necesidades especiales, diversidad funcional y todo eso, y que porque al final se ha consensuado de llamarlo discapacidad. Me imagino también que discapacidad dentro solo del marco capitalista, ¿no? porque fuera de ahí, bueno, también pues sería imaginarlo. ¿no? y luego también aparte, quería preguntarte, tú cómo te sientes como persona discapacitada dentro de la academia? Porque claro, muchas veces se habla así, lo, lo que ha dicho Elena, que lo hablas con mucha pasión, porque claro, eh, lo sientes y lo vives. Entonces, como que a veces a mí me resulta muchas veces violento, el yo estar viviendo algo y hablando sobre ello y que luego pues una persona académica que no lo ha vivido esté teorizando y esté como con ese discurso. Entonces me parece como muy incómodo y como lo vives tú eso. Vale. Eh... El tema de los términos es un debate continuo, y también está dentro del propio colectivo. Eh, y no se ha elegido discapacidad, yo he elegido discapacidad. <risa> eh, pero, o sea, por un lado, se eligió minusvalía a nivel estatal, se dijo, esto es muy violento porque no tenemos menos valor por, por el hecho de ser discas, que dentro de una sociedad eh, capitalista sí que es así. Y luego, eh, dentro de los movimientos sociales, el foro independiente creó la idea de diversidad funcional y desde movimientos anglosajones y ahora más en el Estado español, como nuevas generaciones, estamos hablando de discapacidad y sobre todo de personas discapacitadas. Eh, el término diversidad funcional eh, es útil porque fue creado desde el propio colectivo, pero a mí me supone como conflictos porque es hablar de diversidad. ...y asumir que todas las personas son diversas... ...entonces se nos olvida... ...que existe un sistema de opresiones... ...y es como... ...sí, todo el mundo es disca, no sé qué... ...todo el mundo es diverso... ...es como... Por un lado sí, porque la ficción de la capacidad hegemónica es irreal, porque solo responderían a ellas las máquinas, pero existe un sistema de, de opresiones que nos hace a unas estar oprimidas y a unos tener poder. Y además hablar de funcionalidad a mí me sigue como conflictuando porque es seguir reproduciendo todo este sistema capitalista. Pero claro... Eh, eh, fue creado por la propia Peñadisca, lo cual tiene un, un potencial como subversivo bastante potente. Luego, con, si usar con discapacidad, con diversidad funcional discapacitada, yo prefiero discapacitada porque no hablamos de personas con mujerismo o con lesbianismo para hablar de mujeres o de lesbianas, entonces hablar de personas con discapacidad o con diversidad funcional sigue siendo reproducir esta idea de que la discapacidad es una enfermedad y que es algo ajeno a nuestros cuerpos, cuando realmente no es nada ajeno a nuestros cuerpos, sino que, Determina nuestro día a día y todas las violencias que, que hemos sufrido y querer desenmarcarnos de la discapacidad sigue siendo capacitista y además que la discapacidad también forma parte de, de nuestra identidad como lo puede ser ser bisexual, ¿no? O sea, al final... Eh, el querer desenmarcarse de la discapacidad es puro capacitismo interiorizado y el que nos dé miedo reconocernos desde ahí también responde a todas las necesidades del estado de que no existan eh, personas discapacitadas. Eh, mmm, pero además eh, lo que es importante es igual el cómo nos definimos y qué palabras, o sea, que seamos nosotros mismos quienes decidan nombrarse como tal y que no sea el Estado quien diga, bueno, pues te doy en la tarjeta de, de discapacidad porque considero que tienes un 34% de discapacidad, que es como eres un 69% mujer o un 69% bisexual, que es como absurdo poner números a, a una identidad y a una ruptura de, de la propia norma pero eso al final que cada persona eh... ...como se nombre como le dé la gana... ...es eso, como los conflictos ahora mismo dentro de los movimientos sociales... ...como responden a nuevos activismos que están viniendo... ...que igual nos movemos más desde las teorías queer... Eh, ...y desde el eh, anticapacitismo eh, estadounidense... ...que sí que hablan de disabled... ¿no? ...como de hablar en primera persona... ...y de la discapacidad como, como identidad... ...y eh, activismos anteriores como son el del foro, del foro de, ah, el del foro de vida independiente que necesitaron crear como esa idea de diversidad funcional para luchar contra todo el estigma que había sobre la discapacidad, que eh, les nombraban como subnormales, etc. Eh, pero eso, como que no hay como un término que digas... Este, eh, de hecho, pues es que pasa en, en casi cualquier eh, lucha, ¿no? O sea, hablar de bolleras o de lesbianas, o sea, al final también es como querer o no resignificar términos o, o querer eh, reapropiarse o no de, de insultos. Y luego con la de la academia, o sea, yo creo que al final es, me, me tomo todo con humor, porque si no sería como imposible. Eh, también he tenido medio suerte y eh, al ser un tema que se está tratando un poco desde la academia, sobre todo mis profesores han sido, wow, qué tema más interesante, y pocas veces me ponen pegas. Pero ¿qué pasa? Que luego te encuentras a ah, los señores de turno que te dicen, eh, bueno, pues es que a mí no me interesa discutir sobre estos temas, o a mí no me parece que discapacitado esté bien, pues no se usa y ya está. Eh, pero bueno pues eso, señores siendo señores y existiendo dentro de, de la Academia. Y eso, al final yo por suerte, como es un tema que se está tratando muy poquito dentro de la Academia, pues eh, sí que estoy pudiendo como hacer lo que me da un poquito la gana y eh, el profesorado me lo está como aceptando. Pero claro, como toda mi formación académica en cuanto a este tema, eh, ha sido de mano de señores no discapacitados. Que en realidad casi todas las personas que he mencionado en la charla eh, eran discas, bueno son discas, pero es como eh, que es absurdo formarse desde eh, personas que hablan desde el privilegio ¿no? y también... Por eso como mi futuro está dentro de la investigación, porque quiero que se hable de, las, de la discapacidad desde la propia experiencia y no desde, desde el privilegio, pero a veces es como súper complicado porque al final la academia es capacitista, los ritmos que se imponen son capacitistas, no se nos, no, no se nos tiene en cuenta, siempre se nos quieren los márgenes y, y muchas veces pues se cree que Hablar de discapacidad no es tan relevante, porque ya existimos y con existir tenemos suficiente, o que la discapacidad no es una cuestión política, ¿no? Que, que son, como pensando justo en el señor profesor este... Eh, Hablaba desde ahí, ¿no? De la discapacidad no es tan relevante como hablar de justicia social. Es como, igual es que desde el movimientos anticapacitistas se está hablando de justicia de la discapacidad y le está dando mil vueltas la idea de justicia social que, que tiene ese señor en mente. Y que estamos dando definiciones a justicia social que anteriormente no, no se daban. Y que, que estamos viniendo como con mucha fuerza, pero pues, los señores que tienen el privilegio de entrar a la academia se asustan un poco y siempre nos nos intentan parar. Pero bueno, poquito a poco estamos viendo como con más fuerza activistas e investigadoras que intentamos hacer esto un poco menos hostil. ¿Posible? No lo sé. Espero que sí. Ay, mira, sabierno, Manuel, sí. Eh, bueno, muchas gracias por la charla. La, la verdad es? que bueno, me ha escucharte. Y quería preguntar porque se ha criticado la relación de la autonomía personal con el no laboral y lo entiendo porque también en las escuelas a veces se dirige a las personas discapacitadas hacia la integración social laboral que comentabas y desde este otro punto de vista, desde un punto de vista no capacitista, ¿cómo se entiende la autonomía entonces ¿O qué otras formas de autonomía se entienden? Destruyendo el capitalismo. No, o sea, es que en realidad eh, no se plantean como otras formas de autonomía, o sea, por ejemplo se habla de la asistencia personal o de los círculos de cuidados ¿no? o de apoyo que son como personas que son tus colegas y que te ayudan con, con la accesibilidad de tu día a día pero eh, es real que dentro de un sistema capitalista la autonomía solo se consiga a través de, de los, de, del trabajo y que, que es importante que existan como estos mecanismos, pero que no sea lo único, ¿no? que al final haya un movimiento anticapacitista fuerte que dé respuestas también a, a las necesidades de las personas discas más allá de lo laboral y que quiera luchar contra, contra esa idea de, de inserción y de seguir perpetuando el sistema capitalista. Pero poquito a poco. <risa> y, y eso, o sea, al final también es como entender, o sea, ir un poco más allá de la autonomía y hablar de interdependencia, ¿no? O sea, porque eh, la autonomía desde modelos capitalistas siempre se ve desde la independencia. Cuando realmente querer luchar por la independencia es seguir reproduciendo el sistema capitalista y que nadie, absolutamente nadie es independiente y que, que a pocos sitios vamos a llegar si, si luchamos desde ahí. Pero, claro, también desde movimientos igual más antiguos, como el foro independiente, eh, el luchar por esta independencia era relevante, o por esta autonomía era relevante, porque venían desde la negación absoluta dentro de, del franquismo, ¿no? Pero, eso, destruyen el sistema. <risa> ¿Te he contestado? <risa> bueno, yo quiero preguntar, bueno, a ver, yo no sé mucho este tema, pero... Parece ser que, bueno, si observas un poco el mundo cotidiano, pues todas estas organizaciones, para personas que están concentradas, me suena muy mal, pues están ahora con el mensaje este de, de inclusión, eh, del tú puedes, de incorporate ¿Qué opinas acerca de estas organizaciones? ¿Qué opinas acerca de de organizaciones? Pues, no sé, técnicos, no? No sé ¿cómo me refiero a la a 11, o... ¿Sí? las quemaría todas, <risa> o sea, porque además lo que hacen es eh, capitalizar las vidas de las personas discapacitadas, hablar desde el, tú puedes, es como si hablásemos de las personas trans desde el, wow qué valientes son, bueno, que... ...muchas veces se hace, ¿no?... ...qué valientes son, qué fuertes... Eh, ...pueden con todo, ¿no?... ...o sea, en activismos anglosajones... ...se habla de esto como el porno inspiracional... ...el como eh, acciones cotidianas... ...de las personas discapacitadas... ...son leídas como inspiración... ...para las personas no discapacitadas... Eh, ...por el hecho de, de hacerlas, ¿no?... El ...que una peque disca esté bailando... ...un meme, ¿no?... ...de una peque disca bailando... Eh, ...que lo utiliza una persona... Eh, ...no discapacitada para decir... ¡wow! si ella puede, yo también es eh, pura mercantilización de, de las personas discas y además ya no solo eso sino que desde estas organizaciones eh, se precariza muchísimo las vidas de las personas discas o sea, la ONCE que además eh, estamos como traduciendo el librito al italiano mi compillo eh, bueno, mi compi que es italiana y yo estoy ahí como, eh, como con las dudas que tiene y así estuvimos buscando sobre la ONCE y es que se dedica a precarizar continuamente las vidas de las personas discas, eh, insertándolas supuestamente en el mundo laboral, pero con contratos súper precarios, con condiciones horribles y, por ejemplo, en los puestos de, de, de um, venta de boletos eh, son ...completamente transparentes, o sea, no se les deja ni un mínimo de, de privacidad, ¿no? O se crean eh, entidades como puede ser Illunion para seguir pre precarizando las, las vidas discas. O asociaciones como eh, CERMI, que sí que tienen un impacto a nivel institucional potente... ...pero se sigue llevando lo disca a lo institucional y se siguen reproduciendo igual discursos de la inclusión que nos limitan el cuestionamiento de la norma porque solo se ve la discapacidad desde esa idea de inclusión y no de ruptura del propio sistema capitalista. ¿No? Y al final pues estas eh, organizaciones en muchos casos están llevados por, por personas no discas que además se están lucrando de, de nuestras vidas ¿no? y se están sacando beneficios económicos eh, simplemente por, por decir, bueno las personas discas necesitan inclusión es como, mmm, igual deja a las personas discapacitadas a, a hablar por, por ellas mismas, y que no politizan la discapacidad, simplemente mmm, lo hablan desde lo, dis, desde lo médico, eh, dicen, vale sí, vamos a accesibilizar la, la sociedad, pero no proponen alternativas a la norma y al sistema, o sea, simplemente seguir reproduciéndolo que luego sí que hacen cosas buenas, la ONCE eh, accesibilizando los libros de texto, pero también de qué sirve si no rompemos con que mmm, solo se hagan libros escritos y no en braille, por ejemplo. Bueno, te, bueno, gracias, porque es la primera vez que he escuchado una charla sobre capacitismo, muchas gracias por muy bien. Mi pregunta es si tú crees que tu charla de hoy hubiera cambiado mucho si lo hubieras titulado Capacitismo y Comunismo o Capacitismo y Socialismo. ¿Verdad? Porque si quita el tema de plusvalía y propiedad de los medios de producción, pero bueno, entiendo que el capitalismo del siglo XVIII me llevan adelante y la discapacidad es mucho anterior. ¿Crees que hubiera cambiado mucho? Y que si crees que... Podríamos enfocarlo, si ven una solución en la economía social y solidaria, como algo que promueva esta, lo que has dicho antes, que no hay que buscar la autonomía, sino la interdependiente. No si crees que va a través de la economía social y solidaria podríamos dar algún tipo de solución. Vale, bueno, yo no soy economista, soy educadora, entonces voy a como intentar contestar desde mi nulo conocimiento de economía. Eh, Hubiese cambiado porque soy anarquista. <risa> eso como así lo primero y normalmente mis charlas se titulan capacitismo y anarquismo y sí que creo como que desde el comunismo se pueden dar como soluciones ¿no? o eh, eh, se puede plantear la idea de discapacidad eh, de una manera como completamente distinta pero sí que es verdad que igual de lo poco que he leído de comunismo, siento que está como muy centrado en la idea de lo laboral y de producir. Entonces, desde el anarquismo, yo lo veo como... ...más viable, porque si se busca destruir eh, tanto el Estado, que es el que nos está generando toda esta idea de... ...no el que nos está catalogando como discas, que nos está dando eh, el, en la tarjeta de, de discapacidad... ...y nos limita el definirnos fuera de, de esa tarjeta, y por otro, si se está intentando destruir... Eh, el, ...o se intenta destruir el, todo el tema del trabajo asalariado, que es el que está generando la propiedad de discapacidad... Eh, como que es la solución que para mí es perfecta a la hora de acabar con el propio capitalismo. Además desde el anarquismo y desde teorías eh, anticapacitistas anarquistas se plantea esta idea de círculos de, de cuidados o de apoyo que, que lo que hacen es poner el apoyo mutuo y la interdependencia en, en marcha y como dar como soluciones concretas. En el tema de la economía social imagino que, que sí que pueden... Eh, dar respuesta a como todas las violencias que sufren las personas eh, discapacitadas. Tampoco sé cómo, <ríe> porque soy educador social y la economía no era muy fuerte en, en el instituto. Pero igual podemos pensar cómo soluciones entre todos. No, gracias. Mi idea ya por ahí por el trabajo, ¿no? porque también el comunismo se basaba mucho en el trabajo, que no una persona disca o que... Bueno... El tema de la propiedad privada de va a influir, igual que no me a ¿no? a la hora de tener claro. que estar insertado en el mercado laboral y asalariado y que mi cuerpo sea el óptimo sí. para todo. En fin, pero igual que sí que desde el anarquismo se le puede dar más respuesta. Sí, además como justo la idea de círculos de cuidados, que son como colegas que se preocupan por tu... Eh, accesibilidad y tal, mola porque lo que hace es tener presente que las personas discas tienen capacidad de agencia y también pueden aportar a esa relación y no todo está centrado en, en lo laboral ¿no? y que si eh, las personas no discas dentro de esa relación aportan en cuanto a seguridad y accesibilidad, por ejemplo, la persona disca también puede aportar en cuanto a si una de las personas que forman parte de este círculo necesita X cosa ya sea a nivel emocional o material, eh, también puede eh, aportar y que no todo esté centrado como en tu calidad de vida y tu importancia eh, dentro de la sociedad, en cuanto estás produciendo, en cómo estás produciendo, en tu capital erótico, en cómo la sociedad se está aprovechando de ti. Nada. ¿Tenéis otra pregunta por aquí? ¿Puede ser? Sí, no, sí voy a repetir. Sí, claro. Ah, vale. no, no hay cupo, no hemos dado <risa> boletos para... ah, vale, No sé, eh, preguntar? Eh, es cierto que los colectivos minoritarios nunca piden permiso para existir, sí. pero no es conveniente, por ejemplo, haría ser un partido político para que esas ideas se conviertan en leyes. Y luego, hilando eso de que nunca han pedido, han pedido permiso, las luchas de los colectivos minoritarios se enlazan muy bien porque al final es eh, destruir el capitalismo. Entonces, hilando un poco con la teoría queer, ¿crees que hay un armario dentro de la discapacidad? Es decir, si a mí se me nota menos, puedo callarme y llevar una vida normativa. Y luego, ¿cómo.? las personas que sí estaríais fuera, ¿cómo lleváis a esas, con esas personas? ¿En el sentido de ¿Cómo las animáis o cómo, para que salgan y luchen? Vale, eh, con el tema del partido, eh, sí que es importante, muy importante, como el tema de leyes y así, eh, no sé si aliarse con partidos es, eh, para mí, es la forma de, de hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Podemos... Eh, ya lo hizo y tuvo, tuvo sus círculos y su representación de personas discas y al final lo que están haciendo básicamente es eh, mercantilizar la, la realidad de las personas discas y que por muchos cambios en las leyes que se hagan, si no hay un reflejo realmente en la sociedad, ¿no? si no hay un cambio en cómo vemos la educación, si no hay un cambio en cómo se ve el activismo, de poco nos sirve, o sea que evidentemente es necesario para poder subsistir, pero no es lo único. O sea, por eso, como que yo no cuestiono el foro independiente, por ejemplo, que a su lucha sea más institucional, eh, porque creo que también es necesario. Pero yo, por ejemplo, destruía los carnes de, de discapacidad, ¿no? porque al final lo único que están haciendo es en estado tomando control sobre nuestros propios cuerpos. Y, y sí, también destruiría, por ejemplo, la, la ley de dependencia y lo sustituiría por redes de apoyo mutuo en los propios barrios. ¿Qué pasa? Que la forma en la que nos estamos organizando eh, no daría respuesta como a todas las necesidades que tenemos ahora mismo. Y sería como más eh, hacia un futuro utópico donde la discapacidad eh, no fuese como concebida desde necesidades especiales, sino que todo el mundo tuviese... Eh, o sea, como formase parte de una comunidad y pudiese aportar y pudiese recibir los cuidados que, que necesita. Pero claro, en una sociedad capitalista ahora mismo, evidentemente, cambios en las leyes son necesarios, pero pasa con esto y pasa con cualquier otra lucha. Sí, un matrimonio entre, o sea, entre personas del mismo género es necesario. Yo, desde mi cuestionamiento a la idea de familia nuclear y heteropatriarcal, lo cuestiono porque al final siento que siga siendo reproducir como lógicas heteropatriarcales dentro de, de, de disidencias, pero evidentemente es necesario que existan estas leyes para poder medio sobrevivir eh, dentro de estas lógicas capitalistas. Y eh, respondiendo como a la otra pregunta, sí que existe un, un armario de, de la disca y este able passing como es un poco eso, ¿no? el que no se te note... Eh, nos da como ventajas a la hora de, por ejemplo, conseguir trabajos y el poder resistir, pero también el estar fuera del armario supone someterse a como violencias muy muy fuertes y el que se te lea, o sea, por un lado que se te lea y por otro lado que, que estés fuera como, como tal. También si se te lee como disca, o sea, si vas en silla de ruedas, estás fuera del armario sí o sí, ¿no? O sea, como que te arrastran con, constantemente. Eh, y cómo sacar a las personas del armario disca o si intentamos que, que lo hagan sí y no, o sea, porque... O sea, como que a mí me parece importante que la gente se autodetermine como tal, pero muchas personas discas no se quieren autodeterminar desde la disca por el capacitismo interiorizado, ¿no? Entonces, como mi lucha va también como desde el orgullo para poder ser referentes, sobre todo para pequeños y adolescentes, que si de repente les llega el libro o una de estas charlas, digan, ah, bueno, pues en la disca se puede vivir desde el orgullo o desde la neutralidad, más allá de toda esta idea de tristeza, ¿no? O sea, que a mí muchas veces cuando digo que soy disca me han dicho, ay, pobrecita, o ay, ¿cómo lo llevas? Y es como, basta ya, ¿no? O sea... Pero claro, o sea, es que estar en el armario te evita todos eh, estos dolores de cabeza que, que nos da la peña no disca. Pero sí, creo que también es importante crear alianzas con, con colectivos y con la realidad queer para poder eh, romper juntos estos armarios ¿no? y quemarlos. Y además como también entender que la peña disca también es queer. O sea, que muchas veces eh, se entiende que las personas discapacitadas o se asume que las personas discapacitadas no tenemos sexualidad y no formamos parte de lo queer. Eh, cuando realmente, simplemente por el hecho de ser discas y romper con, con la norma, nos acercamos mucho a lo queer, pero es que también formamos parte de las disidencias de género y, se, y de sexualidad. No sé si te contestas. Sí, sí, sí, completamente. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna? Sí. Sí, se puede, de verdad, que yo, yo creo que en los correos no puse, quedaba límite de preguntas, pero por favor, no sé si todo lo que queráis. Te quería preguntar si tienes en mente algún libro que nos pueda recomendar sobre relación relación de la pedagogía y discapacidad, como para evitar este enfoque que decías que se reproduce en las escuelas de pues, paternalismo, etcétera. Eh, en castellano solo hay, eh, bueno, hay poquísimo, pero hay una investigación de Laura Moya que se llama Pedago Crip, que, que mola un montón, eh, que yo creo que la tengo puesta en, en el Dropbox contra la bibliografía pero dentro de unos meses igual salen cositas <ríe> sobre pedagogías. Eh, pero también desde Pedagogías Queer también se pueden como sacar cosillas y el libro de Pedagogías Queer de Mercedes Sánchez Sainz eh, habla de, de estas cosas y creo que también hace algún enlace con, con Lodisca. Y luego hay otro que también creo que se llama Pedagogías Queer, eh, que creo que también, eh, eh, como escribe un capítulo Merce, Mercedes Sánchez Sainz, pero que no es el mismo y la portada es azul, eh, que también habla de, de estos temas. Pero en castellano es poquito. Y luego en inglés, si buscas... Crip eh, eh, Pedagogy o cosas así, salen algunos. Que, eh, de hecho, tengo puestos también en la bibliografía de de Dropbox, pero creo que, o sea, no me acuerdo de ningún nombre como concreto. Bueno, sí, hay uno que se llama Why I Burned My Book, o algo así, que, o pues, sea, ¿por qué quemé mi libro? En inglés, que creo que hablaba también de, de estos temas. Pero no me acuerdo de más, se me dan mal los nombres. El, el Dropbox que dices es el que está en Instagram, ¿verdad? Sí, sí que es arroba itseguerra, sí. que el, podéis seguir, bueno, sí, lo podemos poner, claro. Sí, yo creo que así. Bueno, para las personas que tengáis Instagram uh -huh. podéis eh, podéis seguir a Itch y ver todo lo que hace, que es un montón de cosas. Uh -huh. <risa> y también podéis tener acceso a la bibliografía, que eso, bueno, pues creo que también es muy útil porque salen muchas referencias, como uh -huh. comentabas, que, bueno, pues son, yo creo que, importantes eh, como referente también, ¿no? Porque uh -huh. no es solo que tú nos las traslades, sino que también eh, las personas no discapacitadas, pues que podamos tener acceso a, a esas cuestiones porque creo que muchas veces no es una cuestión de que no tengamos voluntad sino que realmente no sabemos dónde buscar o sea, porque yo a ti te conocí de casualidad pues en una charla en algún centro social, pero porque me cuadró porque estaba allí, pero realmente creo que mucha gente no, no tiene a lo mejor la posibilidad de acceder a personas que de primera mano puedan contar su experiencia y yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que hemos tratado de, de visibilizar dentro de esta edición de la Escuela de Verano y es que eh, personas que están interpeladas por opresiones, que recoge la interseccionalidad y que como tal eh, tienen como muchísima más legitimidad para hablar de, de estas cuestiones porque pues puedan tener un espacio y que os puedan llegar, porque claro, pues nuestra preocupación siempre es hasta qué punto somos capaces de darle la voz siempre a quien a quien la tiene, sin deslegitimar tampoco intervenciones de otras personas. Eh, que tengan también conocimiento de, pues lo hablábamos antes, de temas más típicos como la deuda o la fiscalidad, que es súper necesario, pero luego también dentro de lo que es la economía, existen espacios para hablar de otras opresiones que no son únicamente la material, que sí que es verdad que es pues para algunas corrientes económicas la principal y la que nos atraviesa a todo el mundo, porque al final dentro del capitalismo sí que es cierto que como clase trabajadora, el único medio de producción que tenemos y por lo cual se nos remunera es nuestro propio cuerpo, que es una de las cuestiones también que, que tú has señalado en, en la charla y yo, que yo creo que es fundamental, pero evidentemente pues bueno, hay cuerpos y cuerpos, entonces el hecho de traer otras realidades para, bueno, traerlas aquí para las personas que luego lo vean en el vídeo pero creo que es importante porque pues también es mmm, bueno, ayudar es una palabra muy fea, pero conseguir, mmm, no sé cómo decirlo, visibilizar, <ríe> que es como un poquito más neutra, supongo, eh, que haya otras realidades por una cuestión que tú mismamente has dicho y es que es que muchas veces no tenemos referentes. Y hablamos de, bueno, ahora porque pues desde el colectivo LGTBIQA+, sí que parece que hay como más referentes, más personas que se pueden ver, pero hasta hace poco, muy poco, se seguían escuchando comentarios de, bueno, sí, yo tengo un amigo que es gay, como, guau, wow, pues como lo que decías tú, ¿no? ¿Conoces a una persona discapacitada? Que es como, bueno, sí, no, no sé, yo lo soy, no lo sé, no tengo ni idea. Entonces, eh, eso, ojo, que muchísimas gracias. Y yo, aprovechando que ya estoy aquí con la carrerilla, eh, me había apuntado tres cositas que me parecen súper interesantes un poquito por... Bueno, no sé si por cerrar, que todavía queda un poquito, por si a alguien le surge alguna otra cuestión, pero sí porque creo que es importante eh, remarcarlas, no porque no lo hayas hecho lo suficiente, pero porque, porque yo creo que sí, que sí que hay que hacerlo. Cuando hablabas de la necesidad de normalizar los cuerpos y hablabas de tu propia experiencia, me recuerda mucho a la patologización de los cuerpos de las personas trans, que en muchos casos se les obliga a someterse a cirugías de manera involuntaria, simplemente, por ser, pues, por ser legitimadas ¿no? y entrar dentro también de esa norma y de cuerpos válidos sino no de cuerpos que estén en los márgenes que en cualquier caso de nuevo vuelve a ser también una cuestión que tú has comentado que es el de mercantilizar la existencia de unos cuerpos que eh, originariamente a lo mejor no tendrían por qué contribuir al sistema capitalista precisamente porque de entrada han sido expulsados a los márgenes, ¿no? Entonces, eh, como comentabas, tú también, creo que evidentemente hay muchos puntos de confluencia ya más allá de eh, pues todas las, las violencias a las que los colectivos se ven sometidos, pero sí también por la propia experiencia vital, ¿no? De habitar tu cuerpo como comentabas tú, como una especie de no sé, de cuestión a mejorar, ¿no?, como algo constante, como un cuerpo en obras, ¿no?, que parece que nunca llega a ser, que ya con un poquito así de fachada, tal, un andamio, parece que ya, bueno, pues rehabilitas y dices, ah, genial, pues entonces ya es un cuerpo válido, ¿no?, y en relación también con la cuestión de, pues la mercantilización, un poquito por llevarlo también al tema económico, la mercantilización del cuerpo, bueno, de la fuerza de trabajo, eh, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es la necesidad imperante de ser productivas constantemente, que eso lo has comentado tú también y se vio, creo que las personas que tenemos el privilegio de, no lo digo como algo, algo bueno, sino como un hecho de no tener discapacidad o de no ser discapacitadas, perdón, lo vimos en la pandemia porque fue el único momento en el que nos paramos y nos pusieron como una barrera, nos pusieron cortes ¿no? y en la pandemia todo el mundo, eh, perdón, en el confinamiento, un montón de gente, por lo menos en mi entorno, Sí que lo pasó mal porque no tenía nada que hacer. Era como y por qué no lo aprovechas si tienes el privilegio de que estás en tu casa, te están pagando, estás teniendo o bueno o hay alguien que que está pudiendo cuidarte y no no tienes por qué preocuparte de tu de tus cuidados o te, su, tu subsistencia en estos momentos. ¿Por qué no descansas y todo el mundo como loco poniéndose a hacer cosas, que si tweets, que si no sé qué, que si no sé cuántos vamos a hacer ejercicio, vamos a tal, vamos a cuál porque tenemos como tan asimilada la idea de que tenemos que ser productivas todo el rato, que es como muy complicado salirse de ahí. Y creo que eh, pues tu mm, labor como activista, como el de tantas otras personas, de recordarnos de, hoy un momento también, eh, luchar contra el capitalismo no tiene por qué ser una cuestión eh, de gran escala, sino que en tu día a día, pues tomándote descansos o centrándote en tu cuidado, en el cuidado de personas de tu entorno, saliendo a tomar la fresca, ahora no porque es imposible porque <risa> hace muchísimo calor. Pero este tipo de actividades que a diario mmm, como que dejamos en un segundo plano por la productividad, pues también es una forma de lucha que es, yo te agradezco verdad que nos lo recuerdes porque a, a mí es a la primera a la que se me olvida y creo que es fundamental. Y ya también por, bueno por terminar. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y aprovecho que estás aquí, que también lo has, lo has mencionado, es cómo siempre se intenta, eh, porque yo también estoy estudiando educación social, no a ritmo propio, pero bueno, pues yo que sé, la vida, los tiempos. Eh, desde la educación social, pero no solo, sino desde el, desde el sistema en general, cómo se intenta a toda costa la normalización de las vidas de las personas a través del trabajo. Es decir, que lo primero que se intenta siempre con las personas discapacitadas, eh, o con cualquier persona, vuelva a decir que se salga fuera un poquito de lo que es eh, la norma, de lo normativo, que si, la primera manera como de normalización es el trabajo, y a mí es que eso me parece alucinante. Es decir, jo, y ¿por qué no normalizamos el ocio? ¿Por qué no intentamos que, o, o el urbanismo, yo qué sé, que hacer ciudades que sean como mucho más accesibles, no que ciudades que se puedan habitar por las personas antes de poner a la gente a trabajar? porque bueno, en primer lugar, que necesidad de trabajar tiene nadie? <risa> y en segundo lugar, ¿por qué no empezamos por, por otras partes? Entonces, o sea, bueno, son cosas que has comentado, pero de verdad que, que creo que, que es fundamental que las tengamos siempre presentes porque lo tenemos como tan asumido y tan asimilado. Que nos parece normal, ¿no? O sea, nos parece normal trabajar, nos parece normal que tengamos poco tiempo de descanso, que el ocio sea casi como un regalo, cuando es como... Bueno, no, en realidad es al contrario. O sea, de nada por trabajar. No sé. Esto que no quede mal, que yo estoy encantada de trabajar en Economistas. Claro, es que luego esto se graba y queda fatal, pero no lo digo con todo el cariño del mundo. A lo mejor trabajo rímelosista. Eso pienso yo, claro. Eh, o sea, yo me apunto cosillas, por ejemplo, con el tema de la patología de bien trans y la lucha trans, es que son luchas muy muy parecidas, la lucha trans con la lucha disca, porque al final tanto o sea, nos atraviesa eh, toda esta idea ¿no? de medicalización de nuestros cuerpos, pero también eh, la lucha por eh, el cambio del DNI, es muy parecida a la lucha por el reconocimiento de, de la discapacidad a nivel legal. O sea, los procedimientos, además, son muy similares. El primero tener un diagnóstico, ¿no? lo que decías, el poder, eh, o sea, el tener que hormonarte, el tener que operarte. Eh, la psiquiatralización, ¿no? Sí. Justo, pero es que además si tienes eh, una, un problema de salud mental, o sea, si estás loca, eh, te niegan el cambio de, de DNI, ¿no? O sea, si te diagnostican o si eres disca, eh, adiós muy buenas el, el ser trans de cara a, al Estado. Pero es que luego, como comienza un proceso de cuestionar constantemente tu identidad, eh, porque eh, desde lo disca primero, o sea, eso tienes que tener el diagnóstico, luego cuando vas a hacer el, eh, como todo el proceso para que te den el carnet, tienes que hablar con una psicóloga, con una médica, con una trabajadora social que eh, cuestionan constantemente si eres lo suficientemente disca o no para que te den la tarjeta, pero además si tiene, si no tienes la suerte de que te la den permanente y te la dan eh, como temporal, tienes que volver a cada X años para demostrar que sigue siendo disca. O sea, es como si nos diesen un, un carné de ser bisexuales y cada X años tuviésemos que ir a eh, decir, oye, pues me he liado con tantas personas, con tantos hombres, con tantas mujeres, con tantas personas NB, ¿no? O sea, que es absurdo, pero con ser discas eh, parece como lo más normal de. ...del mundo y con, con la peña trans pues, pasa un poco igual, ¿no? El tener que pasar con procedimientos de medicalización, de cuestionamiento de jueces de tal... ...que te digan, oye, pues eh, si eres trans, yo considero que, que eres trans... ...yo como papi estado <risa> decido que, que sí... O que una persona de la calle te diga, no, mira, es que no, no, no lo eres. Total. Y tú <risa> feministas radicales, claro. No. Oye, no. <risa> sí, como si alguien viene y te dice, no, perdona, es que no eres discapacitada, no, no. yo no te leo así. Como, eh, claro. A mí me dijeron una vez eso, ¿eh? ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Eh, <risa> <risa> No voy a decir quién, luego si queréis os digo quién, eh, porque ya me he metido con, muchas veces con esa asociación, bueno, colectivo, igual van a venir a, a por mí y no gracias, eh, me dijeron, o sea, me dijo un señor, no eres lo suficientemente discapacitada como para reírme de ti. <risas> Literal. <risas> sí, eh, señores existiendo, yo qué sé, que son así. Eh, pero bueno, eso, y como que me parece como que es importante el crear alianzas de, desde estas luchas, ¿no? el como no ver como cuestiones estancas el ser disca, el ser trans, porque al final nuestras realidades se parecen muchísimo más de, de lo que creemos y que las violencias nos atraviesan de formas muy similares. Luego con lo de el ser productivos es que es súper fuerte, o sea, no existe eh, momento de descanso de no hago nada porque si no hago nada me siento súper mal, y es como, no, y, y en cuanto al ocio, no existe el derecho al ocio para las personas discapacitadas, siempre, siempre, siempre es ocio buscando la curación, ocio buscando la normalización, porque no montas a caballo, haces equinoterapia, no vas a natación, haces... Eh, Aquaterapia, no vas de fiesta, sino que vas a una salida de ocio de la asociación X, ¿no? Y parece que perrear se convierte en una eh, forma de normalización. Es como, no queremos perrear y ya está, o queremos salir de fiesta, o queremos eh, ir al cine sin tener que buscar esa normalización, pero, pero no, ser disca supone constantemente el buscar la normalización de cara al propio eh, estado. Y con lo de la educación social, yo es ya por meterme con la educación social y no por nada anticap anticapacitista, que también. Y es que la educación social se creó para meter la policía en las casas. Entonces, eh, por un lado es violento por, por eso, no porque al final es un control absoluto de, de las vidas de las personas con las que se trabaja, pero es que, o con las que se interviene o actúa, pero es que además es eso, que cualquier intervención va dirigida a, al trabajo y a la normalización y al meterte en el sistema capitalista en vez de a cuestionar el propio sistema. Y... Sí, desde la propia escolarización, que ya como que sí. de alguna forma te obliga a ser bueno, a ser able, a ser capaz ¿no? mm. de hacer cosas, porque parece que si no puedes hacer cosas, lo que dices, que no, mm. no ni existes ni vales. Sí, y, y no se actúa sobre las personas que están oprimiendo o sobre el sistema que está oprimiendo, sino que simplemente se actúa sobre las personas eh, oprimidas como si eso fuese a solucionar cualquier problema. Es como, igual para que dejen las mujeres de sufrir violencia machista, no hay que hacer recursos para mujeres que también, sino a, actuar sobre los hombres que generan la violencia o sobre la educación que eh, genera eh, violencia y que genera y perpetúa el patriarcado. Eh, y, y no, la educación social decide poner parches y mm, eh, despolitizar los movimientos sociales. Y mm, bueno, yo podría seguir metiéndome con mi máster y tal, pero es que en el máster de Educación para la Justicia Social, algunos profes proponen eso como el no actuar sobre las personas que tienen privilegios sino con, constantemente con las personas que son oprimidas y es como bueno pues igual no va por ahí la solución del problema total sí ah bueno sí eh, otra cosa no es lo mismo ser discapacitado aquí en, en Europa por así decirlo que en, que en Latinoamérica que, que también tiene tela yo, por ejemplo, soy extranjera y es verdad que, que las personas extranjeras están bajando más a nivel del Estado. ¿Crees eh, que también tiene que ver con el tipo de sociedad que se lleva allí? Que posiblemente no sí, y también con el tema de la religión. Son sociedades muy atrasadas. Si sabes también de algún tipo de activismo que se llega allí en Latinoamérica, yo no lo sé o en alguna parte, así como Estados Unidos, que también son más máquinas y todo lo Pues el movimiento anticapacitista en Latinoamérica es súper potente. De hecho, en Argentina eh, hay varios colectivos súper guays y a nivel, sobre todo, de activismo loco, mola un montón. Y en, en Uruguay está Transpapeladex, por ejemplo, que es, fueron quienes hicieron la portadita de este, o sea, del librito. Eh, en México también hay gente como muy potente haciendo cosillas. En Brasil también hay... creo que no sé... No sé si hay colectivos como tal, pero sí como activistas como hablando del tema. Y evidentemente, o sea, la religión en general afecta, no al como vemos la, la discapacidad, porque... Se asume que la discapacidad es un pecado y que te, un castigo, un, sí, un castigo, y se individualiza toda la, la vivencia de, del ser disca en vez de politizarla y verla como una cuestión colectiva y, y no individual. Pero, evidentemente, como responde cómo se ve la discapacidad a cómo están construidos los estados y, y que, a que se les da prioridad. Pero es eso, como en, en Latinoamérica hay movimientos como muy, muy potentes. Y en Chile también hay gentecilla haciendo cosillas chachis. Puedo pasaros como eh, cuentas de Instagram de gente que, que está haciendo cosas potentes. De hecho, a ver, eh, hay, ¿cómo se llama? Bueno, es que igual, voy a ver si la tengo en Instagram. Es que hay una chica, sí, que es argentina yo creo, que um, hizo una película que se llama Metro y Medio que igual me lo estoy inventando en el título, sí, pero que sí. sí, que, que además es o súper, súper potente, que es, super, super potente, eh, que es ¿no? como habla de toda su vivencia de, de la discapacidad y, y mola un montón. Y, y luego eso, en, en México, por ejemplo, está Mezquite, que es un colectivo queer disca súper, súper guay, que también son mis amiguites, puede ser. <ríe> eh, en Chile está Pizarra Libertaria, que también está haciendo cosas. En Argentina, creo que se llama FEMACU, el colectivo. No sé, hay como bastantes... A ver, tampoco es que digas, es el movimiento más potente, eh, pero sí que se están... Sí, o sea, igual a nivel académico también, pues igual que en el Estado español cuesta, pero sí que se están haciendo cosillas. Igual también desde, desde distintos puntos, pero... Bueno. Nada. Muchísimas gracias Nada. otra vez. <risa>